sábado de la semana 26 del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 10 versículo del 17 al 24 en aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a jesús señor hasta los demonios se nos someten a tu nombre él les contestó vía satanás caer del cielo como el rayo a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos»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 porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Los discípulos regresaron llenos de alegría porque su éxito representa la victoria sobre la fuerza del mal que mantiene atado a la humanidad. Es la derrota de Satanás que ha sido derrotado y pierde su poder sobre los hombres. Esto se traduce en el hecho de que son capaces de vencer el mal del mundo. Ellos son dichosos porque están experimentando aquella plenitud mesiánica que los viejos profetas y los reyes de Israel habían anhelado. Pero mientras los discípulos trabajaban en los pueblos y aldeas, Jesús estaba en oración y veía lo, lo invisible había visto cómo Satanás caía de...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 Husano. El cielo como un rayo, una manera simbólica de decir que la misión realizada por él mismo y por sus enviados van arrebatando poder a las fuerzas del mal. Nosotros que hoy estamos leyendo este evangelio somos realmente dichosos y si continuamos diariamente leyendo y profundizando en el mensaje de Jesús, esto traerá para nuestra vida muchas gracias y bendiciones. Nuestra vida y la de nuestra familia se enriquecerán enormemente. Debemos darle gracias a Dios por conocer y experimentar su amor, por mostrar todo lo que Dios hace día con día en nuestra vida, por la riqueza de la fe, de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el cielo, por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás. Compartir de Dios es hoy una necesidad, es el mandato de Jesús, pero hablar de Dios brota de nuestra experiencia. Que el Señor los bendiga.